De lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde En 910 en el AM, en la ciudad de Medellín Y 88.1 Canela Estéreo Y también en las plataformas, en Facebook Live Rafa Gol al aire, en YouTube, Rafa Gol Linares Y en nuestra emisora online www.rafagol.com Ahí todos los días pueden escuchar y ver el superdebate y los domingos en vivo, en directo, a través de Teleantioquia. Emociona. Bueno, arrancamos esta semana con fútbol. Pero antes le quiero recordar que estamos viviendo sí, tiempos muy, muy difíciles, caóticos, de guerras, de rumores de guerra, de violencia. Miren todas estas imágenes que nos llegan, lo que nos pasó en Haití. Realmente lo deja uno preocupante. Todo lo que pasa, no solamente ahí, sino en el mundo. Y por otro lado, tenemos las catástrofes naturales. Pero bueno, el Señor Jesucristo lo dijo para Mateo 24, 5. Decía que oiréis de guerra, rumores de guerra, pero... No os preocupéis porque uno es el fin y se levantará nación contra la nación y reino contra el reino y habrá hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. O sea, que cuando viene un parto, antes primero vienen los dolores anunciando que el parto viene. O sea, ya los dolores están en estos momentos y la misma tierra tiene dolores de parto, dice el apóstol Pablo Obre. Cada vez que hay un crimen, un asesinato, hay tanta violencia, la tierra se constriñe y entonces hay maremotos, tsunamis... Y bueno, todas estas cosas que estamos viviendo. Tenemos que aferrarnos y pegarnos de la mano de Dios. Bueno, ahora sí, arrancó el fútbol. Arrancamos anoche, volvió el fútbol. Y con público al Atanasio, qué bueno, el, con público al Atanasio, se estrenó Medellín el equipo del Bolillo Gómez. Empezó ganando el partido 1-0. Creíamos que iba a sostener el resultado. Y lamentablemente, el Águilas de Río Negro empató las Águilas de Río Negro. Al final, el equipo de Bolillo 1 el equipo de Río, otro. Y el otro partido clásico nos tocó entre paisas. Hoy Nacional con Envigado en el Estadio Un Parque del Sur. Envigado 2, Nacional 2. Empezó ganando Nacional 2-0. Creíamos que ese partido iba por ahí para 4-5-0, que iba a ser una goleada, pero no. El Nacional se nos relajó para el segundo tiempo y este equipo sin ser cosa del otro mundo logró logró empatar el partido y en el minuto 92 casi nos ganan el partido aquí a nacional porque nacional los cogieron un contragolpe y, y lamentablemente pues lo para los del envigado lo salvó de la raya de gol Ro, rovira o si no había sido el, si no la saca brian rovira hubiera sido 3 por 2. Bueno, pero todo esto vamos a hablar de lo que viene. Organizó el campeonato. Qué bueno que 3.000 personas pudieron entrar al partido de Medellín. Y esperamos que para la próxima semana le den también participación a Nacional que recibe aquí al Deportes de y Ya vamos a hablar de esto. Entre las personas que me llamen ya a estos números telefónicos, voy a entregar estos premios, pero tienen que llamar ya al 232-4604 y 018-018-051-5015. 232-4604 y 018-051-15. Tenemos placa. Esta, este, tenemos esta caneca de más placa que vamos a estar entregando a todas las personas que, entre los que nos llamen hoy, que es masilla y estuco plástico en acrílico para las paredes. Tenemos un kit también de pulsar. Pulsar que estaremos entregando y los balones de directiva. Así que llamen ya y ahora sí nos vamos a la polémica y nos vamos al debate. El debate lo presentamos a esta hora en nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, es un hotel cinco estrellas. Amabilidad, excelencia, la vida, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, Medellín.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 del fútbol mundial, las reglas son 17 reglas en el fútbol. Pero está la 12. ¿Qué es la regla 12 del fútbol? ¿De qué, de qué trata la regla 12? ¿no? Entre los que llamen y acierten, vamos a hacer el sorteo de los premios. Ahora sí, nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. El debate, tenemos el gusto de presentar a los panelistas.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 Y ojalá los jugadores de Nacional, sobre todo esos viejos que hay ahí, veteranos de mil batallas, jóvenes en edad, viejos en mucho fútbol, todos. De pronto Kevin Mier, de pronto Ángel, que entró en el segundo tiempo, según, según el panel de, de FIFA, de, del Instituto de Técnicas y Estrategias Rafa Gol. Del sí. balompié colombiano no, sabía que tenemos no hizo nada. Eso dijo por allá un maestro, no la ha tocado siquiera. ¿Quién no la tocó? Con, eh, Tomás Ángel. Pero resulta, Tomás. resulta que los muchachos veteranos, como Duque, como Andrade, como Olivera, como Perea, deben saber que un partido no se acaba en 45 minutos. Eso es elemental. Y perdieron el partido. Porque es una miserableza que un equipo pobre como Envigado venga a empatarle un partido cuando estaba todo perfectamente controlado. Para Envigado fue victoria. ¿No vieron cómo festejó Envigado? Claro. Eso parecía que se hubieran ganado el Mundial de Clubes. Después de, después de eh, Porque perder, ese festejo... Fue una cosa impresionante desde el banco de Envigavi y, y, y de sus jugadores que están, eh, y de su técnico, que están en todo su derecho. Alberto Suárez. Que están en todo su derecho. Pero lo que no hay derecho es que Atlético Nacional domine un partido 45 minutos para irse con el marcador. Es que se fue con el marcador cómodo, porque es que un 2 a 0 es un cómodo marcador para que vos comencés a manejar el partido. Sí. Y, y aquí dijeron, no, bueno, yo, yo, yo, yo estoy hablando desde mi punto de vista de profano en materia de balompié. Los tácticos dijeron, no, ¿cómo se va a meter atrás? Y de periodista retirado. Man. Y de periodista retirado, eso es cierto. ¿Cómo, o, o, ¿cómo? Usted está invitado últimamente. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja un partido? No te metes atrás. Es simplemente dejar que el rival se te venga encima y contragolpearlo. Tener tus jugadores arriba bien dispuestos contra golpear y le, le metes dos, tres, cuatro goles más, si te da la gana. Si te da la gana. Pero Nacional no. Nacional, oh, oh, Duque, eh, eh. Entre dos cosas, entre otras cosas, Envigado que le agradezca mucho a Bismar Santiago, el árbitro del partido. Sí, señor. Porque anuló un gol de manera infame. Y, penalti. y dos penaltis dos, claros en el área favorable. El valor se haga el Gildardo la... que usted vio la repetición Nacional. y está adelantado Duque. No, no está adelantado. Está adelantado, claro, nos muestra. No, nos muestra. Y y trazan las líneas para no, demostrarnos no, no que está adelantado, está, adelantado. está adelantado. ni siquiera está pisando la línea ah, entonces, su televisor ah, es ah, muy diferente ah, a los bueno, demás no. ah ciego, es que el pues, televisor de blanco y negro es vio, muy fregado. vio, vio no, reviraron no, los sabios es el televisor de tú no, o o o, seguramente o, es por eso el caballero allí revisó no, no, reviraron no, no. los sabios del instituto de fútbol que sí estaba adelantado es del instituto ah, de ciegos si ustedes lo dicen ustedes que son sabios doctos en la materia yo un simple mortal que voy a opinar yo opino que ese gol fue legítimo pero hubo dos penaltis y uno la... ah, sí de penales clarísimos. Y además de eso, la tarjeta roja que le sacó a la joya de la corona de Envigado, según dijo Augusto Velosa. Zapata. A la joya de la corona. Esa tarjeta roja ya pa' qué. Cuando el tipo se había cansado de repartir suela y sacar del partido a Harlan Barrera, que era la figura de la cancha en ese momento. Pa' qué sacar esa tarjeta roja el minuto 85. Pa' qué. Pa' qué. ¿Para qué, Santiago? Ahí demostras tu mala fe. Pero no vamos a culpar al árbitro. La única culpa de esta derrota, de esta derrota 2 a 2, que Nacional ante Envigado 2 a 2 para mí es una derrota, de esta derrota la tienen los jugadores de Atlético Nacional. Y no propiamente Tomás Ángel, que era el más peladito en el campo de juego en el día de hoy. Bueno, claro, hay que replantear bien y mirar ¿Por qué perdió hoy Atlético Nacional cuando... Hizo todo muy bien en el primer tiempo. Me sorprendió Nacional. Empató. Yo pensé que, ese primer, que, que Nacional ganaba hoy 4-5-0 ese partido, pero a la final terminó empatándolo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le faltó? ¿Por qué se desmoronó Nacional en la segunda parte? Le pregunto a Gustavo Osorio, porque luego hablamos del Medellín. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Rafa. Le doy gracias a Dios por todo. Mire, no es que podemos ir comparando la presentación de Medellín y de Nacional parecidos. Los equipos creen que los partidos duran 45 minutos, y dicen los cánones y los técnicos que un equipo para ganar un partido mínimo necesita una regularidad de 70 minutos, de 70 minutos para ganar un partido. Y aquí creen porque Nacional en el primer tiempo le dio un repaso a Envigado, pero tenía que haberle hecho más goles, porque esa es la ley del fútbol. Primero sacar el cero y después hacer goles. Y Envigado estaba estaba expuesto para que Nacional lo goleara en ese primer tiempo, porque Nacional fue superior. Es más, el primer tiempo de Envigado fue tan malito que es el peor Envigado que he visto. Yo decía, ¿dónde está la mano de Alberto Suárez? Y resulta que Alberto Suárez había dejado los mejores jugadores en el banco. ¿Ah? Así son los técnicos. ¿Eh? Pero es que no solamente Alberto Suárez, hay muchos. Hay muchos técnicos que se acuerdan que tienen la nevera llena y que tienen lo mejor allí, que tienen... El lomito cuando, cuando, cuando el perro se lleva el boje. Así, seguro. Mire, eso le pasó, eso le estaba pasando a Alberto Suárez. Deja a este muchacho Rojas. Iván Rojas, es un jugador ya de experiencia en Envigado que lo conocemos. Claro. Y claro, entró en el segundo tiempo y en el segundo tiempo él se encargó de hacer la línea de 10. Y bien hecha. Porque... Fue el hombre que evacuó los balones al tiro de esquina cuando Nacional más atacaba, pero ya con mucho desespero. Entró a un muchacho, Asprilla, que fue el que hizo el pase gol y el gol y lo tenía también en el banco. Entró a Sanders, que ese muchacho el también míster. tiene mucha experiencia. El míster. Sí. Tiene mucha y experiencia. Y pega, pero sabe pegar porque esos jugadores ya de experiencia, eh, como dicen por allí, eh, laten echados como los perros. Entonces, no, no. Definitivamente los técnicos a veces lo, lo decepcionan a uno. Y Nacional y nacional hizo unas cosas muy buenas en el primer tiempo, desconcertantes. Jugar en largo con precisión, descargas a derecha, a izquierda. Alex Castro con el perfil cambiado, por momentos sí, por momentos no, pero se le, se le tiraba el balón al espacio en, en tandem con Candelo. Por el otro lado jugaban a placer Vanguero, eh, que hoy mejoró mucho en el rendimiento, se dio el lujo de poner un pasebol, ¿Mm? yendo hasta el fondo, yendo hasta el fondo, no por el centro, yendo hasta el fondo, y lo mismo el señor eh, eh, Rifle Andrade, pero, pero después Nacional se queda... Y comete dos errores catedralicios y por eso empató Envigado, porque Envigado no fue superior a Atlético Nacional. La prueba está en que la posesión de la pelota es 70-30. Más o menos. Eso dijo, sí. eso dijo, eso dijo, eso dijo el periodista invitado Luciano González. Bueno, que, no, no, lo dijo. Eso, eso dijo usted. No, yo le no no, creo no. a usted, usted dijo 70-30, porque el gordito era eh, 68, no sé qué, no, 70-30. No. Fue 90-10. Eso dijo usted. Fue 90-10. gustaba bueno. porque eso es una cifra variable. Sí, y si varía, bueno. Démelo ahí, como Démelo ahí, Boricua. No, y y, y, y, y, y en enseguida, y enseguida hablamos de, de Bolillo, no. porque, oiga, Bolillo terminó desencajado. Y yo estoy de acuerdo con él, porque es que, mire una cosa, no vi el partido al lado de Bolillo, pero también terminó, terminé molesto como él, así con bronca como él, porque un equipo como Medellín no puede, no puede dejarse empatar de águilas, respetando a águilas, porque si vos le da la pelota al contrario y te equivocás, entonces el rival te cobra igual le sucedió Atlético Nacional por errores de Nacional le empataron el partido y por errores de Medellín también le empate el partido Águilas bueno, seguimos analizando el juego y quiero recordarles que la pregunta es en qué consiste la regla 12 para que estén marcando las líneas telefónicas y participe de los premios, el 236-4604 y la línea 018-051-5015 y les recuerdo que también en este momento estamos transmitiendo por Facebook Live y por YouTube y nuestra emisora virtual, Rafa Gol, que tiene stream, se oye y se ve, tiene el stream, así que nos pueden ver en www.rafagol.com Sigamos. Don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Nacional sobre el partido frente a Envigado. Hola, don Gol, ¿qué tal, compañeros televidentes? Bueno, sí, un primer tiempo muy bueno, Atlético Nacional, en velocidad, precisión, anticipo. Eh, diferente al técnico, al equipo que tenía Guimarães, ¿no? este sí, buscando los costados, punteros, bien abierto, muy frontal sus pases, no tanto lateralizando. Eh, aprovechó bien la pretemporada, decía uno, terminando el primer tiempo, a ganar por más goles, pero el segundo tiempo, después del minuto 15, qué relajada, ¿no? Sobró el partido menos menospreció, me parece, al rival... Y mire cómo el rival se le fue encima, en algún momento en contragolpe, en contragolpe. Los cambios fueron muy oportunos del técnico eh, local. Estoy de acuerdo contado. ¿cómo es posible que deje titulares afuera y, y los mete en el segundo tiempo? Santiago Ruiz, que es defensa central titular, lo tenía por allá banqueado, y lo entra en la etapa complementaria, no solamente lo llevan lo, lo Ro Rojas, lo de Sander, y el Pladito ya será eh, esprilla, con apenas 17 años, que va a ser otra joyita de la corona, como volante armador o media punta del conjunto... No le diga de eso empigado. que lo sala. Bueno, de todas maneras... Eh, eh, Ahí está el conjunto Atlético Nacional. Primer tiempo sensacional, segundo tiempo para olvidar. Del minuto 15 en adelante, sobre todo cuando Harlan Barrera sale lesionado, se quedó sin ideas. Y los veteranos, ¿qué pasó? Como dice Lucio, ¿qué pasó con, con los volantes, con, con, con el rifle? ¿Qué pasó con Yeyeduque? ¿Qué pasó con el resto de jugadores completamente eh, idos del compromiso? Y el técnico acepta que después del primer gol de Migado se desconcentró el equipo totalmente. Del Medellín, hombre, después de casi 500 días de entrada con público, y nos parece espectacular que Medellín fue la primera ciudad de Sudamérica en campeonato de ligas locales con público, luego siguió Armenia y en fin. Eh, dos meses de trabajo del Medellín y no se observó muchos eh, avances, muchas equivocaciones yo, no, yo sigo sin entender por qué los técnicos siguen tan tercos eh, eh, Bolillo, sabe Bolillo que Vladimir fue gran figura por la izquierda en el Junior y en el, y en el Nacional por qué el diablo lo puso a la derecha y por qué Eduardo López si fue por la derecha tan importante en el, huilo, en el Huila y en los equipos donde puso el fútbol, fútbol argentino lo pone a la izquierda siendo importante por la derecha se han trocado las dos puntas del Medellín eso es lo que uno no, no, no, no entiende. Y a Regui, que era volante recuperador, neto, eh, lo colocó de 8. Entonces, el nene 10 no. le tocó solitario, Rafa, la zona de volante. Bueno, de ahora la que analizamos la el Medellín. Estamos primero analizando sí. Nacional. Pues ya, dije, a a no, no, no, no, no, no, yo le dije que usted dos se Usted también tocó los dos. No, no, no, Yo hablé de Bonillo Gómez como un inquieto a ahí, ver. pero usted ya analizó. Sí, el ya, ya, ya, sí. Ahora, bueno, le voy a decir lo siguiente. A mí hoy... Señor Alejandro Restrepo, a mí hoy el primer tiempo de Nacional me gustó, y eso que usted no dispuso de los jugadores eh, nuevos de Atlético Nacional. Que ya, de los refuerzos. De los refuerzos, no pude exponerte los refuerzos. Acto pero, que se necesitan esos refuerzos. Pe, claro, pero el primer tiempo me gustó, porque fue eh, era el mismo equipo de Guimaraes, eh, pero parece que usted les puso un, un chico nuevo, y se trata usted como ver la muñeca suya, y se estaba viendo pero en el segundo tiempo volvimos al equipo de Guimarães. Pero el del primer tiempo, a mí, sin los refuerzos, me gustó. Bueno, don Juan Diego Arroyave, buenas noches, bienvenido al debate. Y le, le pregunto, le pregunto, ¿ese empate es como con sabor a, a derrota o no del de Nacional? Pues bastante, porque se esperaba que Nacional iba a ganar ese partido. Buenas noches para todos, saludos especial para usted, para todos los televidentes. Y decía que, que era un partido para que lo ganara Nacional. ...y como estaba eh, puesta las cosas... ...varias consideraciones de este juego... Mm, ...sí, eh, la gente está diciendo... ...es que es el lo mismo, más de lo mismo... ...lo mismo del torneo pasado... ...es que es verdad, es lo mismo... ...¿qué jugadores hay de variantes... ...si no pudo no los pudo utilizar?... ...las contrataciones no se pudieron hacer efectivas... ...no se pueden tener ahí en el equipo... ...entonces le toca al técnico... ...obviamente armar su equipo con lo que tiene... ...y me parece que el primer tiempo fue... ...la... Eh, eh, ...prácticamente la consolidación de lo que él quería pero también hay que pensar que es que el rival también trabaja. El técnico Alberto Suárez se equivocó y él sabía que tenía que aplicar revulsivos. El revulsivo que tanto reclamábamos aquí en el torneo anterior. Esos son los técnicos que cambian, hacen ajustes, hacen variantes, eh, eh, ubican, ubican jugadores en los puntos específicos para recomponer. Recompuso y Nacional se quedó en lo mismo el primer tiempo y desgraciadamente Envigado empató. Por eso queda eso con, con esa hora ahora a derrota a pesar del dominio de, de, de la de la, la, eh, la posición de la pelota que fue un, un porcentaje bastante alto 70% y esto pues deja a un nacional que es, teniendo tanto la pelota, dominando tanto el partido no pudo encontrar la definición y teniendo tres atacantes tres centros delanteros y, y, y solamente uno logró la efectividad en el primer tiempo los demás nulos completamente entonces uno busca en este nacional que fuera un equipo que lograra conseguir ese triunfo que tuviera equilibrio pero desgraciadamente no encontró ese equilibrio, se descompensó, se animó, digamos así, y dejó errores en defensa que aprovechó el equipo de Envigado y logró empatar este compromiso. Por eso, Rafa, ¿qué hace sin sabor? Uno, uno dice, esto es un empate con sabor a derrota. Bueno, saludo a Don Elkin voz Buenas noches, voz Y le pregunto eh, si Nacional hubiera tenido de pronto los otros jugadores... Eh, nuevos, de las nuevas contratas, hubiera tenido una historia diferente. ¿Y qué lectura le da usted nacional al final del partido con tres centros delanteros? Alves, el de Duque y el hijo Ángel, de Juan Pablo, Tomás. Tomás. Hola, don Rafa Gol, el saludo muy cordial para usted, mis compañeros internautas televidentes. Lo primero, pues si yo supiera el futuro, me jugaría la lotería de Medellín y la, me la ganaría, pero si sí hay tendencias y la tendencia dice que jugadores como Dorlan Pavón que ha sido un líder en el terreno de juego y la llegada de Felipe Aguilar en defensa que le hizo mucha falta al equipo Atlético Nacional seguramente hubiese sido otro equipo el verdolaga a favor mire eh, precisamente lo que usted me pregunta yo esa, ese cuestionamiento, esa pregunta se la trasladé al técnico de Atlético Nacional ¿cómo en el papel y cuál fue su idea señor Alejandro Restrepo determinar el compromiso con tres jugadores en el papel jugando en la misma posición centros delanteros y él me respondió que eh, Tomás Ángel, aunque su posición eh, original es de centro delantero, le va muy bien por un costado. Yo le digo una cosa y con todo respeto eh, técnico, porque usted demostró capacidad, por lo menos como planteó el partido en ese primer tiempo. Usted puede tener tres delanteros, pero si no tiene un volante que le lleve el balón a esos delanteros, ¿qué? Y eso pasó con Atlético Nacional, porque el que le estaba llevando el balón era Harlan Barrera, y con el, la posibilidad del árbitro que le metieron patadas todo el partido a Harlan, y Harlan expulsó a quien le metió todas las patadas del juego, el jugador de Envigado ya terminando el compromiso hizo que Harlan saliera del terreno de juego, ahí se nubló Atlético Nacional de mitad de cancha hacia adelante, pero yo sigo insistiendo, yo miro el vaso más medio lleno que medio vacío, porque nos quedamos en la parte final del compromiso, donde después del minuto 65-70 en adelante, Envigado marcó los dos goles que tuvo eficiencia, pero el juego en mayor cantidad de minutos mereció más Atlético Nacional, y qué pena la gente de Envigado, es buen punto, pero sigo insistiendo, es de los equipos livianos de Envigado que he visto, y ojalá no descienda, ojalá no descienda porque es de los nuestros, pero es un equipo muy liviano, y el técnico no se ayuda, se ayudó en el segundo tiempo cuando ingresó a los jugadores que marcaron diferencia y tuvieron también que ver en el empate del compromiso, miremos el vaso medio lleno, señores de Atlético Nacional, esto apenas empieza, y el primer tiempo fue bueno para el equipo Verdulac. Sí, creo que el primer tiempo debe sí. haber terminado 4-0, pero por qué despilfarró nacional tantas opciones, si las tuvo Luciano, es que no las por tuviera... jugadores, por... Los porque creyeron que el partido estaba perfectamente definido, porque pensaron que ya no había que hacer más esfuerzos que ya tranquilos 2-0. Ahí es cuando más tenés que apretar los dientes y comenzar a manejar tu resultado. Pero dijeron los tácticos, ¡se va a defender! No, es que no es defenderse, simplemente manejar resultados, que eso en el fútbol es una virtud. Pero los catedrático de del instituto de fútbol rafagol ahí me brincaron y dijeron que como pedía yo que se defendiera nacional oiga. que se defendiera nacional no es defenderse es simplemente esperar aguantar a y contragolpear aguanteme es aguante, aguante, ese quesito ahí tan raro escuchar a luciano eh, defendiendo a duque que no hubo fuera del lugar cuando no hubo fuera eh, Duque lugar. para él no existe. No es que... Duque, Duque para vos no existe, sin embargo, Igualmente. que no estaba en fuera de lugar en esa jugada. Y yo sigo insistiendo, el goleador hay que medirlo por los goles. Porque es que acá... No, es que acá, para mí no a, existe. No, no un momento, existirá. un momento. El goleador hay que medirlo por la cantidad de goles. Y lleva porque 15 con goles esos goles este con esos goles que se clasifica, con esos goles que se ganan los títulos, porque después, no. ah, que Nacional quedó eliminado y que sirvieron los goles de él. Pero resulta que el fútbol es de 11 Él hace lo suyo, hace los goles que hacen los demás. Yo no voy a entrar más en viene, ese. Viene, ah. viene la pregunta de Rafa. Eh, que... el, el problema de Duque es que llámese Duque, Pérez, Martínez... Díaz, Rodríguez, ese gol tenía que validarlo el señor juez. A ver, dale, ya va, a ver La pregunta suya es por qué se comió esos goles me, eh, nacional. No por sobrador en el primer tiempo. Porque arquero. un arquerazo, ese pelado de 21 años, natural de, del Peñol, ese muchacho ah, parra. Del, del Peñol. Oiga, qué arquero, pues. Ahí sí, la selección colombiana está buscando. Bambino, lo oiga, la selección colombiana está buscando un, te, un arquero para Selección Colombia su 21, ese pelado ese es una calidad total, bueno. Ya lo va a, a salar usted, pero realmente eh, salar porque digo por digo que fue. Porque es que usted vio un jugador no, no, no, que hace no, tres jugadas no, no, y ya dice no, que no, es no, el mejor no, del es que... no, no, rango. Tanto, no, no, de tanto así que tiene banqueado a gente experta en la parcería de este lugar. Ese pelado tiene banqueado a los expertos arqueros del mundo. Déjalo que haga un proceso. Todos los jugadores son no, no crasa, Augusto. Ese es el problema. Se lo va a tirar. Entonces, de todas maneras, para Nacional no se puede supeditar. ...a que sí, que es que el árbitro me va a pitar un penal... ...no me lo va a pitar, si existieron las faltas... ...pero quién va o quién asegura... ...que el árbitro lo va a pitar... ...no puede supeditarse a eso que un partido se va a ganar por ahí... Y ...el equipo es el que tiene que poner en la cancha... ...y buscar el resultado... ...y en eso me parece que fue donde se equivocó... El Lama, ...Aquí estoy viendo Nacional en condición de visitante... ...el ¿Sí? campeonato anterior... ...y claro, se jugó en Envigado y puede decir que está en la casa... ...en el área metropolitana... ...pero es otra de las asignaturas por cumplir de este equipo... ...mire, 17 partidos... ...tres ganados cinco empatados y nueve perdidos. Nacional acumula el 27.4% de rendimiento de visitante. Ah, Eso lo debe mirar bueno, el técnico artistas. de Atlético Nacional. Voy a ir a la parte comercial, ya regreso, y quiero decir algo. Señor Alejandro Recepo, a mí me gustó el primer tiempo. Yo no sé el, do, el sábado con Tolima si va a poder jugar con, con los refuerzos o no. Pero este es el partido para usted, para graduarse usted, hermano para que se quite esa maldición de esa lechona tolimense, hermano. ¡Gane! ¡Gánele al Tolima! Punto, hermano, porque nadie le ha podido ganar al Tolima. Nadie. Con Tolima todos, todos muertos del miedo y todos pierden. Así que, Alejandro, gánele usted al Tolima, hermano, y enderece el camino. Pausa y arreves.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 No vamos. Bot CTN. Servicio de taxi vía WhatsApp. 312-265-6565. Otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro. Colchones Dormir. El Plácido Descanso. Teléfono 205-9127. En el Centro Comercial Cisneros, Bisutería Chapulín, con el Chapulín y Hino, Locales 241 y 242 C. Smarter Idea Software, un producto de comercializadora Jorge Londoño, 448-3662. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Rafa, go, go. Hola, ¿qué tal? Les habla Carlos Alberto Posada Zapata, ...alcalde de la bella Municipalidad de Santa Rosa de Osos, Antioquia... ...desde nuestro territorio santarrosano... ...vemos Rafa Gol por tele Antioquia... ...un abrazo gigante... ...vivamos el fútbol en paz... ...y reitero la invitación para que visiten... ...nuestro bello municipio... ¿Qué tal amigos? Les habla Jimmy Giraldo... ...alcalde del municipio de San Vicente Ferrer... ...en mi municipio vivimos el fútbol en paz... Y vemos el super debate de Rafa Gol en Tele Antioquia. Un saludo muy especial a todos los antioqueños. Rafa, Rafa, Rafa, Rafa. Bueno, ya estamos en el debate aquí.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 online que es www.rafa.com pero que es stream también pueden ver el programa en cualquier rincón del mundo y mañana y el martes festivo estaremos al aire con el superdebate de 12 del día 3 de la tarde vamos a sacar conclusiones de la presentación hoy de Atlético Nacional y del profesor Alejandro Restrepo que ya es el técnico en propiedad, don Luciano González pues lección para aprender. ¿Cuál? El partido dura 90 y pico de minutos. No dura 45 ni 50, dura 90 y pico. Y en 90 y pico minutos tenés mucho tiempo para hacer lo que quieras cuando tenés marcadores a favor. Les, lección para aprender, lección para tomarla bien en cuenta hacia si el futuro. Y ojo, y ojo, si el, si el próximo sábado no debuta Dorlan y Aguilar, este par de muchachos se devuelven para sus equipos de origen, con toda seguridad. Un señor va a venir a trabajar y no lo dejan trabajar, y no le permiten trabajar, porque hay un mando en el fútbol colombiano que ya es el, lo que él diga y punto. Entonces, ojo, oh, pues la gente nacional que organice su problema, que lo arregle como quieran, como puedan, pero que le garanticen al técnico que puede contar con Dorlan. Y con Aguilar, porque estoy seguro que con Aguilar no le hacen esos goles tan pendejos que hoy le hicieron al Atlético Nacional en cabeza de Olivera y de Jason Perea. Don hoy, hoy Nacional no fue el equipo de esos intensos ni de presión alta, sino que fue más práctico. Fútbol largo, con precisión, buscando las bandas, porque las bandas son definitivas hoy en el fútbol, porque tenía jugadores por allí desequilibrantes, no se tocó tanto la pelota, no se transportó, y eso lo puede repetir frente al Tolima, esas cosas buenas las puede repetir frente a Tolima para ganarle a Tolima, porque Tolima no es invencible. Envigado el minuto 15 hasta el 48 en el segundo tiempo, hombre, con tan poco complicó Nacional, no puede ser. Esos contragolpes hacia Tití, hacia el Tití, delantero del conjunto del Envigado, hacia el peladito Asprilla cuando entró, etcétera, etcétera. Con esa libertad como en el balón, ¿qué pasó con esta gente que tiene tantos partidos profesionales encima? ¿Qué pasó con Jason, con Olivera, con Rovira, con Gómez? ¿Por qué recibían tan libre los delanteros del Envigado? Volvemos a un discurso que es muy eh, común en, esto, en este tiempo comienza el torneo. Y es que cuando Nacional no, no funciona, no arranca bien, hay que esperar, esperemos a ver qué pasa. Sí, toca esperar, a ver qué aplica el técnico con lo que tiene, tratar de sacar eh, avante el partido venta Tolima y ya concluir, tener una enseñanza de lo que le dejó en Vigado. Yo me quiero quedar con ese primer tiempo de Atlético Nacional y que siga repitiendo sobre todo en el tema ofensivo, porque veo un equipo con variantes, veo un equipo con asociaciones y veo un equipo utilizando los costados. Por fin vi a Vanguero eh, jugando bien, sobre todo en ese primer tiempo de Atlético Nacional. Lo que sí queda muy claro es que los jugadores que no han podido debutar Sí necesita el equipo verdolaga y sobre todo Felipe Aguilar, estoy de acuerdo con Don Luciano en el tema de la defensa eh, mila... se ¡Hombre! necesita un hombre líder <risa> y a pesar de que no hombre. tiene 35 40 años Aguilar es un jugador que le puede servir a este equipo Atlético Nacional, señores de la Dimayor y Federación ustedes se van a tirar el fútbol colombiano por el señor Martán, ahí les dejo la inquietud hombre, eh, estoy tan feliz como el día cuando estaba en Kinder, por allá cuando fui a Medellín cuando el río Medellín venía por Caldas uh, y la profesora me dijo, muy bien, Luciano, te voy a dar una medalla. Que la voz esté de acuerdo conmigo. Que la eminencia futbolera la voz aprueba el guío. Hombre, por Dios, Rafa Gol. Sí. Déjeme ir a festejar, hombre. Champaña uh, para todos, muchachos. Porque esto es una... Uh, eh, no esto es una no voy a calificar, completa, Luciano. Oh. He recibido la medalla de honor que la eminencia táctico-técnica de la voz Diga que está de acuerdo conmigo. No, señor, alabado sea. Te voy a don Luciano, por favor, cámara, te quiero bautizar hoy, lo quiero bautizar hoy como el duque del comentario. <risa> no, sí, es que... Ya, ya, se tiró que, la bautica. El señor con eso diga, estoy de acuerdo con Luciano, pero es que yo soy una nigua futbolera, el lado de la voz. ¿Una qué? Una nigua futbolera. Anigua. Una nigua. Una y en este programa soy una anigua... En este programa soy una anigua, ya tenemos al profesor Arrancón... muy duro que esté invitado. Táctico de fútbol, yeah. técnico de fútbol, maneja 40 equipos en la Liga de Fútbol. Y a la anigua del comentario. Tenemos a Gustavo Osorio, graduado en la escuela de Pedro Rimales, ¿eh? en la escuela de Pedro Morales. <risa> tenemos a Velosa, con discípulo el señor Hugo Gallego. Tenemos a la voz catedrático, de la Universidad Complutense. ¿Se fue la Mariela? No me gustaba, no Uy, no, que falta de respeto. ¿Amarilla, sea, amarilla? ¿A, a, ¿Sí o sí? no, muchachos? ¿Amarilla, Y pues? resulta ¿Qué que. ¿Qué le dice yo ¿Qué oh, le dice O oh, que vienen los de la Mariela y le cortan las orejas. Eso. Amarilla. Amarilla. Amarilla. amarilla. Y resulta. Amarilla, que yo ¿cómo aquí le ocurre, no, Osorio? Recibo en especial sus palabras, señor Osorio. A ver, dale. A yo, María yo recibo un espaldarazo de eso. No, la felicidad. Eh, la anigua del comentario. Usted mismo se auto sí, sí. dijo así. La anigua, la anigua del comentario. comentario. Bueno, no, no, no. La anigua. Y Ay, señores no. de la escuela mariana, les presento no, disculpas no, para que con el del comentario. Al, les al lado de disculpas. ustedes, al lado de ustedes, me considero una anigua. Gente que sabe tanto. Una vez dije yo, hombre, Nacional debe jugar así. Ese equipo ah, no, es desequilibrado. desequilibrado. Ese equipo, sí, Ese pero, equipo claro. ahí mismo reviró. Sí, sí, sí, sí, sí. De penalti contra el señor Pérez, no fue penalti, hombre que la voz me diga hoy está de acuerdo conmigo, no, no, no, no, no, no, no, no, ya tengo no, que no, no, no ya, ser, ya ¿Será estoy No, sí, sí, sí, sí, sí, estoy iluminado. Fe? estoy iluminado? Perdón, ajá, no. gracias por iluminarme, bueno, sí, sí, sí, siga, Falta si no, no sino que apoya a Jefferson, y iba mejorando. Que usted, usted es la pobre viejecita sin ahí. Mm. Falta si no que apoya a Jefferson, que le reconozca sea. los 15 no, no, no, goles no, no, no. y va mejorando. Vamos a los resultados de la jornada. A ver, ¿cómo terminó la jornada? Tenemos los resultados de la jornada. A ver, comencemos, eh, don Juan Diego. Sí, señor. Medellín empató a un gol con Águilas eh, Doradas de Río Negro. América cayó le tre, ganó tres goles a uno al Junior de Barranquilla. Bien, Deportes carallera. Quindío, Deportes Quindío ganó dos goles por cero a Jaguares. Santa Fe cayó uno a dos frente al Deportivo Cali. Envigado dos Atlético Nacional 2 en el Estadio Polideportivo Sur. Más resultados, don Luciano. Bien, Juan Carlos Osorio. Bien, por ahí es la cosa. Patriota cero, Bucaramanga 2. Pasto 1, Millonarios tres, Tolima Pereira falta, once Mañana. Caldas. Huila falta Mañana. y Petrolera la equidad falta, esos es que huelen cuando le dé la gana igual, igual el rating de sintonía para esos equipos no es que vaya a ser Uy, el mejor, lo vas a ver Tolima Pérez bien, bien, bien. a ver Gustavo vamos con sí, la tabla ahí. de posiciones, la tabla de posiciones Millonarios 3 puntos, América 3 puntos Bucaramanga 3 puntos Quindío 3 puntos, Deportivo Cali 3 puntos, Atlético Nacional 1, Envigado 1, Águilas Doradas 1, Medellín 1 punto, Alianza Petrolera 0 puntos Seguimos con la tabla, cirujano. Bueno, posición 11 para Huila, 0 puntos, 12 Tolima, todos estos con 0 puntos, 13 Pereira, 14 Equidad, 15 Caldas, 16 Santa Fe, 17 Junior, 18 Pasto, 19 Patriotas y 20 Jaguares. Sí, sí ahí esa tabla tiene muchos con ceros pero resulta que los que jugaron y perdieron tienen cero puntos los que no han jugado están más arriba señor la la próxima fecha tiene razón, así debe ser, próxima fecha Millonarios enfrenta al sorprendente Deportes Quindío Huila enfrenta a Patriotas Águila Ros Doradas recibe la visita de América, Jaguares Once Caldas y Atlético Nacional enfrenta al Deportes Tolima el Partido Nacional Tolima será el próximo sábado a las 8 de la noche. Seguimos con la programación. Bucaramanga recibe a Independiente Santa Fe Junior a Envigado, Cali a Independiente Medellín, domingo 8 de la noche. Pereira, Petrolera y Equidad recibe al Deportivo Pasto. Bueno, ahí están todos. Estaremos ¿no? en Río Negro dándole un abrazo <risa> a, al gran técnico. Eh, para mí, para mí. Buen partido, es el sábado. Para 3, mí, de 3 pa, la tarde. Para Anilas mí, recibe a la mañana. So pena de ser descalificado. Para mí, el mejor técnico de, de, de América. El señor Juan Carlos Más Osurio, que Gallardo. Diga del continente de América, porque es el mejor técnico de América. No sí, es el técnico pero de, el, de América. El, el técnico, ver, el el técnico América. de Águilas dijo que el mejor técnico era Bolillo Gómez. Eso dijo Estífano. Bueno. Era Bolillo Gómez. <risa> bueno, ahora sí eh, vamos a ver. Pero cerrémoslo del tema ya de Nacional. Para, para ustedes, ¿quién fue la figura de Nacional hoy, señor Luciano? Carlán Barreras, hasta que el señor Zapata le permitió jugar con la anuencia del señor ese que pitó, ¿cómo se llama? Santiago Santi, ¿cómo se llama? No cualquiera, no cualquiera. Por eso es que el arbitraje está tan perrateado en Colombia. Pero si para usted con Duque hizo un gol válido, no debió haber sido Duque, porque para usted el gol de Duque, duque fue válido. Entonces ya son reviró. dos goles de no, Duque. duque. Debe haber sido es para menos. usted, Jefferson Hoy duque. el árbitro fue... Ya reviró. Oye, y a la cuchilla, la eminencia... Si sí, para eminencia. usted Duque hizo dos goles, la figura debió haber sido Duque, dame pero una, bueno. Eminencia, dame un libreto lo que debo decir. Ahora para no se que lo paso, pero audiencia. no por computador, porque usted no maneja eminencia, la tecnología. Eminencia, dame un libretico de fútbol técnico-táctico para poder hablar aquí. Ya para no quedar mal ante la audiencia eminencia ya, por Duque que hizo dos goles González, era la figura calme de González a ver no, la figura de Gustavo no. ¿quién fue? Sí, indiscutiblemente Carlan Barrera por Atlético Nacional y el muchacho Asprilla por Envigado para usted Cirujano para mí Brian Rovira jugó todo el partido fue figura colocó pases gol defendió el último, <risa> ¿Salvó el minuto último? 24, no, en el minuto 94 el partido salvó al Nacional claro, salvó de no, la raya de gol a ver usted, Juan Diego. Harlan Barrera, indudablemente, en un nivel que es el que quiere ver el hinche Atlético Nacional. Señor Labón. Por Atlético Nacional, Harlan Barrera. Y en el partido me parece el arquero de Envigado, Parrita, porque tuvo que ver para que Nacional no marcase más goles, Parrita. sobre todo en el primer tiempo. Bueno, y una recomendación para el señor Bismar Santiago, cuando venga a Medellín, a pitarle a la Nacional de Medellín, no sea tan descarado, hermano, al menos... Regúlese, pite, pite bien, hombre, trate de pitar bien. Menos mal, hoy no hubo bar, porque ya con el bar estamos hasta aquí. Porque esos bares que nos colocaron acá son como esos bares que aparecen en los sitios de rojos de las ciudades de, de que, que son el bares... Perro de, negro. Son, son bares de mala Oiga, muerte. Oiga, Rafa. Dirigidos. Son bares de Oiga, mala muerte. Oiga, Rafa. Los que dirigen eso, ¿no? Entonces... Yo prefiero que se equivoque el árbitro, porque no se equivoque Dios. el bar. Además, nos ha ido tan mal. Mire, tan mal está el bar, que nos acaban de sancionar internacionalmente los, a los que dirigen en el bar en la Copa América y en Copa Libertadores de América. Dios. Y tenemos árbitros sancionados. Eso del bar aquí en Colombia, sí, yo lo he dicho desde que lo inaugurado, que es un bar con B de burro. Pero estos, ya son, estos bares ya son de mala muerte. Esos que aparecen por ahí en esas zonas rojas de las ciudades. A oiga, ver. oiga, los viejos me van a entender, los, los de mi generación. El Perro Negro, el bar más famoso del viejo Guayaquil, quedaba ahí donde queda ahora la esta esa estación Cisneros, ahí quedaba El Perro Negro, donde se emborrachaba cada que venía a Medellín el señor Daniel Santos, y donde la puñalada trapera rumbaba, circulaba por todos sus rincones. Oiga. ¡Qué horror! A ver, no, hablemos del Medellín, a ver, ya, ya, Oiga, la historia mal. muy buena. Vamos a hablar de Medellín, que anoche empató 1-1. Sí. Yo voy a chutar la bola, sí. señor Gustavo menos... Osorio, sí. a usted, porque realmente yo creo que con... con es, porque es que bolillo sí pudo colocar su gente y reapareció Buletis con gol. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es problema de jugadores o de técnico? No, no, no es problema de técnico. Pero mire, acá... Hay un ejemplo bien claro, el señor Vladimir Hernández acaba de llegar, él no hizo la pretemporada que hicieron todos, 10 semanas, y se vio más sincronizado que muchos, que muchos que están ahí hace rato. Entonces, el que es bueno es bueno. Y Bolillo Gómez a esta altura de la vida no se mete cuentos, y no nos puede meter cuentos a nosotros, porque es que los técnicos siempre que inicia... Un campeonato son. Es que los jugadores están endurecidos, apenas estamos saliendo de la pretemporada, esperemos que el equipo tome rodaje, de menos 8 o 10 partidos. No. Bolillo Gómez no se mete mentiras. Él quedó disgustado porque él esperaba el triunfo en este partido, porque esos son los puntos que hacen falta y estoy de acuerdo totalmente con él. Además, ¿dónde quedaron 10 semanas de pretemporada? Es que en 10 semanas un equipo tiene que ser un relojito, tiene que estar sincronizado totalmente. Y fuera de las 10 semanas. La defensa es la misma y el arquero el mismo, ¿ah? para tener tantos problemas y no arregui, no puede ser tan desordenado, Vos sos un gran jugador y te trajeron otra vez y todo el mundo te pidió y te avaló, porque sos un gran jugador, pero no te puedes desordenar así, tenés que ayudarle a Juan Carlos Díaz en la contención, porque cuando águilas nos atacó siempre nos cogió mal parados con los calzones en la mano, con los calzones abajo, porque el equipo estaba partido. Y me parece muy raro en Bolillo que lo primero que hace Bolillo es el orden, cuidar el orden y darle equilibrio al equipo. Y vimos un, totalmente un equipo desordenado, un equipo demasiado partido, donde la defensa estaba en el Atanasio y el ataque estaba en Itagüí. Así que tiene que mejorar mucho el equipo en eso, porque lo, la mayoría de los jugadores son los mismos. Y los que mejor, mejor funcionaron fueron los de mitad de cancha hacia arriba, y esos son nuevos algunos. Entonces, bueno... A ver, Luciano, ¿usted cómo no, vio a, al Medellín a, a que primero, dirige Manolo Galván? A mí primero, que me, que me, que me aclaren dónde fue trascendente este muchacho López nuevo del Medellín. Porque Velosa dijo, no reeditó sus campañotas en Argentina, en yo no sé quién. ¿Cuáles campañotas? <risa> no, reeditó, no, de, acá de no se vio. No, Nadie es que, dijo eso. Es que nunca se ha visto, nunca se ha visto Nunca se ha visto porque no ha sido un jugador de campanillas. Es una sumatoria que llega al equipo rojo de la montaña. Y Medellín fue superior al Águilas en el transcurso del partido. Y Medellín pudo aumentar perfectamente pero la sus cifras. Tiempo, Su cifra pero... las pudo aumentar. Yo no ent... Él explicó que tipo porque estaba cansado, pero el tipo con esas ganas que tenía, con esa hambre de gol que tenía... Bueno, yo nunca seré técnico de fútbol porque mis aspiraciones son tan pequeñitas. Los equipos esa, son desequilibrados. En esa parte. Un tipo con esas ganas que tenía, yo no lo saco. Porque con esa hambre que tenía de gol, me arregla el partido en cualquier momento. Pero en su leal saber y entender, Bolillo decidió sacarlo. Otro <coughs> punto, otro dos puntos que se le fueron injustamente al Medellín porque hizo mucho más que águilas para ganarse esa contienda. Bueno, antes del concepto del Medellín, Rafa... Dos, dos noticias, eh, nos llaman de Barranquilla y nos confirman pues de que ya llegó un arreglo Teo Gutiérrez que es el jugador libre con Medellín, sin embargo, que llegó a un principio de acuerdo y que mañana llega a exámenes médicos sin embargo el presidente Medellín me acaba de decir que no, que eso no es cierto, vamos a ver Ay, qué va a pasar el día Dios de mañana sobre Teo Arsénico. Gutiérrez sobre, este Teo, le Gutiérrez. sobre Teo Gutiérrez lo otro, Rafa Medellín llegó a un principio de acuerdo con, con la internacional Adidas de Alemania para que sea el, el, el, el, la, la, la vestimenta de Medellín de, ahorita de tiene a Pumas no, pero a partir senador. de mañana, del próximo año perdón ya, sí, como principio de acuerdo que eh, eh, la, eh, Adidas, junto a Millonarios de Elección Colombia, sean vestidos por esta firma internacional. Bueno, que ante la inquietud del señor González. Eduardo López fue figura en el Huila. ves sí. que usted no vea? Jugar. Jugar. Jugar. Jugar. Jugar. Jugar. Porque inclusive Dairo Pérez, es es que técnico. Es que Dayo el técnico. Dairo me llamó. Mentico, mentico. Pero es que viene de, de Mentico, nueve Oye. partidos, Mentico, nueve partidos, siete goles en el Huila. Por eso el empresario se lo llevó para Argentina. Oiga, pero permítame, pero estoy hablando, estoy hablando, señor. Estoy hablando, papá. Estoy hablando. De Huila se fue para Argentina, estuvo en dos equipos en Argentina, luego llegó al Olimpia, no le fue bien en el Olimpia y llegó al Medellín, puntero derecho. Y, y Bolillo lo pone por la punta izquierda, ese es uno de los temas, <risa> pero ayer un jugador que realmente nosotros en 13 partidos que había jugado lo criticamos, Juan claro, Carlos el el el Díaz, Juan Carlos el né Díaz. Sí. De desastre el Nene no Díaz siempre, que no limpia, y, ayer, y, que... y ayer fue sí, la gran la figura Juan Carlos Díaz con 70 pases, el 91.8% de efectividad en los pases, en quites, marcaciones deslizantes y todo, oiga, me juzgo la boca, no Me cerró la boca Juan Carlos Díaz, hermano. Ayer fue figura al Conclusión, ¿no? que no juegue David Baiza. No, no. Lo... no con... Hasta ahora lo que entiendo, la percepción que me queda es que ustedes no están de acuerdo cómo le fue ayer al técnico del Medellín, Manolo Galván. es como ¿A, a ver, Escogió ¿qué dice Juan Diego? A ver, a ver, Rafa. Es que con Medellín esperaba, se esperaba que el equipo iba a aparecer con otra semblanza, otro, otro juego, un equipo más contundente, con nuevos jugadores. Exacto. Aquí pedían que, que, que se fueran unos jugadores, listo, el técnico hizo unas variantes y, y se utilizaron jugadores nuevos. Pero me parece que Medellín fue como muy normal, muy parecido al, al Medellín que terminó el semestre anterior. Y mire, con caras nuevas, ¿dónde será la falla? ¿Será por el tema individual o será por el tema colectivo? ¿O será que la propuesta técnica dentro del terreno de juego es la que el jugador tiene que obedecer y eso hace a que el Medellín aparezca como apareció? es que ese empate también es un empate con sabor de derrota para Medellín pero ¿cuál y sobre es todo en nuevas, condición de local hombres, hombres. ¿Cuáles caras nuevas? Vladimir, son? Bueno, hombre, Vladimir, Hernández, Vladimir exacto. Bultis, Vladimir porque Hernández, estaba y, a Regi, y, a Regi, y a Regi, a pero mire yo les digo una cosa ¿Regresó eh, a es cierto que en condición de local claro, se perdieron dos puntos y sobre todo un rival menor porque futbolísticamente Medellín fue superior a Águilas pero yo sí esperaba algo más de Independiente Medellín y me parece que después del primer gol del equipo rojo de Antioquia fue hasta marrete independiente Medellín para marcar el segundo, y ahí tiene que ver el técnico, ahí tiene que ver el técnico en la vocación ofensiva, así ah, como le dice don Rafa Gola al Manolo Galván yo no le digo así porque no. pues yo ahora yo yo es que no le tengo no tanta cosa no, no, pero mire eh, de este independiente no así, Medellín no, no, eh, eh, me llama la atención Augusto cuestiona no, no, a Vladimir Hernández que yo en su momento dije, terminó su ciclo en Nacional, no lo veo motivado, lo veo motivado en este Independiente Medellín, en la posición que esté o como haya sido en Independiente Medellín fue el jugador que marcó diferencia. Lo que me sigue preocupando de este Independiente Medellín es el tema de los laterales, que sigo viendo los mismos laterales eh, débiles a la hora de marcar y atacar y no veo un volante ofensivo. Me parece que Sebastián Hernández le queda grande la camiseta del Deportivo Independiente Medellín. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque más. Me quedo con Reina, que lo he cuestionado tanto, pero igual Medellín perdió dos puntos. Falta Reina, falta Miguel Camargo y falta David Loaiza, que se recupere. Pero mire, Rafa, sí, lleva dos meses Medellín de, de pretemporada, pero Vladimir, Sebastián que tenía un problema en el hombro y estaba lesionado. a Regi, y López no lleva ni 15 días. Ojo con ese tema, el tan de a excepción de Buletich, no lleva ni 15 días porque sus contratos fueron demasiadamente tardes para verificar y llegar a la institución del México. ¿No son cracks, pues? Es más mier que ese, que ese López. Que López. Sí, toda a la vez. Mucho más veces. mier. Y lo, y lo echaron como un perro. Sí, lo señor. Lo echaron como un No pelo él se quiso era... ir. No nada. diga, Entonces, no diga que lo echaras. Y, y yo no sé qué le debe ni yo darle darle la misión. Forzaron de... la salida de él se que... la salida que es diferente claro, claro bueno. no eso es el charlo y raro que Velosa es bueno, o no sepa que no era ni Reina suplente. va para Millos oiga no era ni suplente Mier en los entrenamientos eh, eh, ni en eh, los entrenamientos era suplente claro. viejo entonces pues por qué por era a defender más a Mier me que mediocre jugador venido me para Argentina para un equipo chico millones de veces bueno. y yo no sé y quién le dijo a Bolillo que le puede dar la misión de comandar el equipo a Sebastián Hernández si todos saben quién es Sebastián Hernández todo el mundo lo sabe con usted, Menos Luciano. Luciano. Ve, se Otra vez tiempo, de acuerdo con usted. Vea, como se me acaba el tiempo, a ver, eh, rápidamente. Eh, ¿Para usted quién fue el, la figura de Medellín ayer? El mejor Guau. Para mí, Buletis metió el gol. Para metió usted, Gustavo. Gol. Vladimir Hernández. Eh, perdón, me, re, me retracto. Ah, sí. Vladimir Hernández. Y, y le doy todo el mérito a Boletí por su gol, pero Vladimir hizo un gran partido ayer, me bueno, retracto. A ver, Velosa, para usted. Juan, Juan Carlos, el nene Díaz. Juan Carlos Díaz, lo el nene. Quítele, es, el, sí, con ahí ahí gola... lo mata. A ver, Juan Diego, usted... No, que... Vladimir no, no, Hernández. No, no. Que Vladimir nene. Hernández, para mí, Vladimir bien Hernández. negro, bien feo, y que Juan Carlos Díaz. No, pero, no, no, no. no, eso no, no, el, no, no. Pero, pero eso es lo de menos. No, eh, no, no. Juan Carlos, el nene Díaz, pues sí. me cuenta eh, don Augusto Veloso. Mentira, yo también lo vi, un excelente jugador. y ya este muchacho... este muchacho. pero no, no. De la, relación, de la fealdad no es vale relativo la relación. porque la novia dice que es muy bonito. Sí, sí claro. Pero, pero Mire, no, yo... él es un buen jugador y punto, pero no lo comprado no, con Díaz. Yo y, me y quedo en un remoquete de Nene Díaz, ¿no? Exactamente. Y, y mata a jugador. los jugadores. A uno y le puso Maquilele, a otro lo puso Eto Beal, que está al lado mío. Bueno, Vea, vamos, pe, pero a ver, venga, la no pregunta. He la figura porque Te, no me han dejado. Tengo la pregunta, tengo la pregunta, ¿Cuál es la regla 12 del fútbol? Responde uno de nuestros árbitros mundialistas que tuvimos pitando un mundial. Y pues ya no es árbitro, él es árbitro, ahora es ex árbitro. No. El doctor Armando Pérez, ¿cuál es la respuesta de la regla 12? Doctor Armando Pérez, buenas noches. ¿Qué tal, Rafa Gol? Soy Armando Pérez Hoyos. Bueno, la regla número 12 del fútbol es... Eh lo que tradicionalmente se ha conocido como faltas e incorrecciones o faltas y conductas inconvenientes. Esa es la 12. Dicen que es la más polémica de las normas. Sí, señor. Y esta sección se llama Todos Unidos por Antioquia. El arbitraje yo diría que le dejó más satisfacciones y más amigos que cualquier otra situación. Se lo digo porque es una posición polémica en el fútbol, pero creo que usted le fue bien. Lo respetan y eso es muy importante en la vida. Bueno, si yo pongo mis logros y mis desaciertos en una balanza, yo creo que el fiel de la balanza se va hacia el lado positivo, es así. Oiga, eh, los árbitros también son hinchas del fútbol, de algún sí, equipo. Sí, en muchos casos, en mi caso particular desde muy niño, muy niño, bastante pequeño. Desde no el... me diga que la selección Antioquia... Siete, ocho años mi papá me llevaba a ver tanto a Medellín como a Nacional desde muy pequeño y yo aprendí a ver el fútbol de una forma muy diferente a, a lo que es un hincha. Y me incliné mucho por el señor que había en la mitad que se vestía de negro y, y me dedicaba a verlo y hacerle preguntas a mi papá acerca de él. O sea que no tuve esa, esa inclinación. ¿Sabe qué eso me pasaba a mí? Yo iba al estadio de Nacional y Medellín y veía a, a los comentaristas. Veía a Luciano, a Rafa, a Velosa, a Gustavo y yo. ¡Ay, tan bueno ser como esos señores! Bueno, entonces ahí había una inclinación. Entonces, pocos le estaba importando lo que había en la cancha. Le gustaba, pero no tomaba partido, sino por los que estaban allá transmitiendo. Sí. Y mire, que es ahora? Veo un negrito toda, ahí. Que Dios lo bendiga. Igualmente a ustedes. Todos unidos por Antioquia. Es la pregunta. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. aplican condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com. Bueno, muchas gracias, doctor Armando Pérez. Nosotros seguimos acá en el superdebate. Entonces, las faltas en correcciones, la regla 12 del fútbol, un número del 1 190, Luciano. Y, y Armando, Armando nunca dijo a quién era hincha. Todos sabemos que es hincha el DIN, por naturaleza familiar. Pues claro. Eh, ahorita me va a llamar a regañarme, listo Armando, lo que tú digas ¿De, de cuándo a cuándo? De, el, del 1 al 190 190 190 corresponde a Olivia López del barrio 20 de Julio Dos personas ven el programa, la falta sin corrección la respuesta es correcta ¿Un número, señor Gustavo Osorio? El número 16 de Vladimir Hernández El número 16 de Vladimir Hernández corresponde a Germán Restrepo de... El barrio La Milagrosa de Medellín, seis personas en el programa, tres hombres, tres mujeres. La edad que tiene Armando Pérez, 69. El 69. Carlos Lopera, del barrio Calazán, cinco personas en el programa, dos hombres, tres mujeres, faltas en correcciones, regla 12. Sí, señor, esa es la respuesta. Ahora sí, vamos a despedir con vitrinazo, Luciano, su vitrinas. Sí, sí, señor, para John Pin Suárez en Bello, para Félix y Diego en Belén, profesores y alumnos del equipo del Club Arco Zaragoza, para la familia de José Antonio Churio en Bucaramanga, nuestro abrazo solidario por la ausencia del negro grande. Para Will Jackson, hincha Atlético Nacional en Santa Marta, igual que para su familia Ibarra Rodríguez en Santa Marta. Andrés Reza, abogado en Montería. Para Luis Enrique Pardo, hincha de independiente de Medellín, abogado en Cereté, que a esta hora también siempre nos ve. Y hombre, ni... Mis condolencias para la familia de Diego Valencia, compañero de estudio que falleció en la ceja, igual que para todos los compañeros de estudio también que en ese momento están compungidos por el fallecimiento de Diego Valencia. El COVID sigue cobrando víctimas. Mi eso para Dairo Pérez, gran amigo mío, técnico del Huila, que está con el COVID-19, en este momento es un poquito delicado. Eh, mi estimado Dairo, un saludo aquí desde Medellín, allá a Neiva. Miro Jiménez, Fernando Barriga, Chiqui para la familia Arango, Luz, Elena, Eugenia, Viviana, Marcela y Ramón, hinchas de Atlético Nacional. Para Daniel López en Avejorral, para el profesor Rogelio Rojas Rodríguez en San Sebastián de Buenavista, Magdalena. Y para el señor padre de don Giovanni Escobar, nuestro community manager, don Rubén Darío Escobar en Sonsón, Antioquia. Para los amigos del futbolista Oscar Murillo, en Medellín y me dicen que publiquemos esta imagen, porque Oscar Murillo, qué bien, qué bueno. la educación siempre va a ser importante. Se ha graduado como bachiller y dice que quiere ser ingeniero agrónomo, el hombre de selección colombiana de fútbol. Vitrinazo también para Jader Kenio, mi amigo, hincha del Deportivo Independiente Medellín que cumplió años el día de ayer. Para su hijo Don Tomás Kenio, el niño arquero, ya comenzó el ponifútbol y el niño es el arquero de Independiente Medellín. Javier Rodas, abogado, quien eh, eh, es magíster en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante, en España. Me gusta la gente que se prepara. Y para los amigos de la Escuela Mariela, que nos ven y nos escuchan también. Bueno, tengo vitrinaza para cerrar Compañeros. a Rodrigo Jaramillo en San Cristóbal, para Doña Ana en Bogotá, para Víctor Roberto, para Rulinares. Un abrazo para José Nirio y si Fuentes también, que nos recupere del COVID. Allá en Bogotá para Fernando Alberto Zapata que nos acompaña hoy aquí en el SEC para Diego Calle, el director de cámaras acá y del grupo Galletas, le mandaron decir para Luis Martínez <ríe> en Bucaramanga y para Ariana La Hermosa B. Un abrazo. Se nos acabó el tiempo a todos ustedes. Muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios les bendiga a todos. Permiso.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 Y señores, amigos televidentes de Teleantioquia en el país. Muy buenas noches. Atento y cordialísimo saludo para todos en esta bendita noche de domingo, originando nuestro espacio desde una tierra queridísima, el departamento de Santander.